Al camping obviamente como, como todo tenemos toda una gran variedad, muy completo, hay un montón de, de modelos de carpas ¿sí? para 2, 3, 4, 6 personas, algunas inclusive de 8 personas, de las clásicas tipo iglú, hay algunas automáticas, autoarmables que las directamente las sacás de la bolsa, las tirás y se arman solas, que están muy buenas, esas vienen para 2 o 3 personas. y Toda la línea de mochilas también tenés para ver Gaby, que hay una variedad también muy grande todo lo que es mochilas para, para camping, para trekking, mochilas, bolsa carpa, de dormir. bolsas de dormir también, con distintos rangos de temperatura, bueno obviamente todo lo que complementa también, sillones, hay unos sillones muy, muy copados que son estos de este tamaño, quedan en una bolsa muy chiquitita, es Ahí esto para llevar adentro de la mochila es espectacular ¿no? Muy y uno a disfrutar bien de lo que es el camping, se arman muy fácil, muy rápidamente, son muy resistentes. Bueno, alucinante, quedan chiquititos, compactos para llevar la mochila, están buenísimos. Así que bueno, nada, no tienen más que comunicarse como siempre decimos con nosotros y los vamos a ayudar en todo lo que, que podamos.